En el anterior vídeo pudimos ver el alfabeto dactilológico. En el vídeo de hoy conoceremos más acerca de los saludos y presentaciones en lengua de signos. Además, podrán ver el uso del alfabeto dactilológico. De Fíjense en nuestros nombres. me. Mm -hmm.